Biografía del Cholo Valderrama, cantautor de música llanera Orlando Valderrama Sogamoso, Boyacá, Colombia, 23 de agosto de 1951 más conocido por su apodo artístico El Cholo Valderrama, es un cantautor colombiano, maestro de música llanera Orlando Valderrama, conocido en el mundo del espectáculo como el Cholo Valderrama, nació en Sogamoso, Boyacá, el 23 de agosto de 1951. Su infancia la vivió en el municipio de San Luis de Palenque, Casanare. Las vivencias de las labores campesinas y del paisaje del río Pauto marcaron su estilo como intérprete y compositor. Sus primeros acercamientos con la música llanera los tuvo en los bailes parrandos del vecindario, práctica común entre los habitantes de la Orinoquea. A la edad de 15 años compuso Bonguero del Casanare. Su primera canción narra la historia de un pescador del río Pauto. Que le enseñó muchas cosas sobre el agua, la canoa, el canaleta y la taralla. Posteriormente, su debut como intérprete se dio mientras prestaba el servicio militar. En el año de 1978 se consolida la carrera musical del Cholo al grabar Baquiano, Horizonte y Verso, el primer de sus más de 20 trabajos discográficos. Aunque esta es una institución de la música general colombiana, también es el cantautor en su género más reconocido a nivel internacional. Las coplas, versos y corridos del Cholo se han escuchado en países como Venezuela, México, Guatemala, Panamá, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Japón y Rusia, entre otros. Sobresale su presentación en China, donde fue el primer músico llanero en realizar un concierto en el, en el gigante asiático. En el vecino país de Venezuela, región llanera por excelencia, le fue reconocido su iniguanable talento con el premio Florentino de Oro, honoris causae, el galardón exclusivo para artistas venezolanos lo obtuvo por toda su obra y haber musical, además por compartir con la región las más bellas historias hechas canciones de nuestros atos colombianos. El Cholo Valderrama recibió el Grammy Latino en 2008, categoría Mejor Álbum de Música Folclórica por su producción Caballo. El día de la ceremonia el mundo pudo conocer más de un artista criollo auténtico que con sombrero Peloe, Guama y Liki Liki recibía el importante premio. Cuando dijeron mi nombre, no solo pensé en mí, pensé en todo un pueblo olvidado donde nos catalogan por los estereotipos de las telenovelas y eso no es así, en ella no hay talento como, no hay idiosincrasia. y hay un mundo bellísimo para mostrar, por eso lo defiendo lo representaré hasta el día de mi muerte. Por otra parte ha participado en proyectos que experimentan con la fusión musical en el, canciones como Camina Pedro, A con Fonseca, Sellonero con el álbum Mestizaje de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, La rendición de la Tierra del Olvido al lado de Carlos Vives, Fanny Lou, Andrea Echeverry, Maluma, Fonseca y otros artistas nacionales. En su audaz búsqueda de sonidos hizo un video para marca país Colombia, en el que suena una especie de techno joropo. Acompáñalo a montar su caballo de recorrer más de 40 años de vida artística. Oírlo y verlo ocupando Canao es un espectáculo. Los animales conocen su voz gruesa y entonada, la cual tanificó en Nueva Jersey, Estados Unidos. Hay una que se toma grandes escenarios del mundo y extensos pastizales de los llanos orientales. Aunque no le parezca el cholo, le gusta de vez en cuando la soledad se acompaña de sus cuatro y recostado en su chinchorro, le compone a la inmensidad de la llanura, al cielo rojizo y a los morichales. No tendría nada de extraño que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, al declarar los cantos de vaquería como patrimonio cultural y material de la humanidad, tuviera en cuenta a este hombre que no ha abandonado la tradición llanera. El sonido de los llanos colombianos está bien representado con este campesino, intérprete y compositor. Cada una de sus producciones discográficas es un portento de traición recia. El Cholo Galerrama en sus letras y homenajea a la región de inmensos pastizales y eternos atardeceres. De este modo se ha consagrado como el artista más reconocido del folclore llanero en el planeta. El legado que dejo es la reivindicación de la música y la cultura del... Siempre he luchado por rescatar las raíces, por no dejar mancillar nuestra música por la comercialización. He tratado de estar en el llano, de vivir allí y de no perder el cordón umbilical con mi tierra. Además, orgulloso el cholo, quien remata con su característico... ¡Hipi!